ahora vamos a mostrar el caso ejemplo B del trabajo práctico número 1 la idea es trabajar con una matriz cuadrada, un arreglo de dos dimensiones eh, nos piden que ingresemos los elementos de la matriz que mostremos la matriz por la consola calcular los elementos que no pertenecen a la diagonal y luego informar la cantidad de números positivos, negativos y ceros que contienen la matriz. Cuatro partes tiene este ejercicio. De manera que procedemos ¿cuál es la idea? No los vamos a ingresar por teclado, por eso vamos a utilizar el generador de números aleatorios y la estructura básica del programa va a ser el principal que llama al módulo en este caso una función que ejecuta lo que nos pide el enunciado y esa función está estructurada de la siguiente manera. Lo primero que hace es generar eh, un número aleatorio entre 2 y 10 que va a ser la dimensión de la matriz. Luego, acá está oculto por ahora, en, desde esa línea en adelante se va a cargar los elementos en la matriz. Esta sentencia va a mostrar la matriz. Acá tenemos el conjunto de instrucciones que nos van a permitir obtener la suma de los elementos que no forman la diagonal. Finalmente vamos a mostrar ese número y acá tenemos eh, la determinación de cuántos positivos, negativos y ceros se encuentran dentro de esta matriz para poder mostrarlos luego. Bien. ¿Cómo se carga la matriz? Para ahí que va desde 0 hasta 1 menos de la dimensión, eso es lo que nos genera la función range, lo que hacemos es declarar una, otro arreglo, en este caso va a ser de una sola dimensión, que llamamos fila, y para j, que va de 0 hasta la dimensión, recordemos que es una matriz cuadrada, lo que vamos a hacer es, al arreglo fila le vamos a agregar lo que nos genera un número aleatorio entre menos 100 y 100. Porque queremos números negativos, queremos ceros y queremos números positivos. Recuerden, generamos el número aleatorio, lo agregamos a la fila. Y luego, en, la, en esta otra sentencia, agregamos la fila a la matriz. O sea, este mecanismo nos permite generar los elementos aleatorios uno por uno de la fila y luego agregamos la fila a la matriz, sencillo esta sentencia nos permite mostrar la matriz, recuerden en Python los, los arreglos, las listas, cuando nosotros los, los mandamos a la función print básicamente se muestran, de manera que podemos utilizar eso la suma de los elementos que no forman parte de la diagonal esto lo vamos a hacer de esta manera. Para i que va desde 0 hasta el rango de la matriz, o sea, para todas las filas que tiene la matriz, para j que va desde 0 hasta cuántas columnas tiene, en este caso coincide, cuando i es distinto de j, sumamos el elemento y debe ser distinto de J para que nos indique quién es un elemento que no corresponde a la diagonal principal. Una vez que se recorre todos los elementos, saltándonos lo de la diagonal principal, podemos mostrar el resultado. Los positivos, negativos y ceros los vamos a mostrar también con un doble ciclo en el cual vamos a recorrer la matriz de la manera que ya dijimos y si el elemento es mayor que 0, contamos como positivo. Si es menor que 0, lo contamos como negativo. Y si no, es un cero. De manera que tenemos todos los valores de identificados. El código es interesante de recorrer. Lo que se trata de utilizar son las sentencias básicas de Python. Y ahora lo podemos ejecutar. ¡Epa! ¿Qué pasó? Fíjense en qué feo que sale la matriz, porque no tiene forma de matriz. O sea, en este caso generó una matriz de 4x4, porque tenemos 4 columnas y 4 filas, y bueno, hizo lo que tenía que hacer, pero la verdad es que este, deberíamos verificarlo con la calculadora, pero la forma en que se muestra no es... Eh, no es la más eh, bonita hasta este momento hemos cumplido con lo que dice el enunciado el problema es que no basta a veces con lograr lo que dice el enunciado recordemos los criterios con los cuales se evalúa la resolución de ejercicios estaríamos en este momento cumpliendo con el funcionamiento porque hace lo que dice que hace estaríamos cumpliendo con la identificación de variables y métodos porque hemos nombrado las variables de la mejor manera posible matriz, suma no diagonal y fila o sea, no hace falta mucha más, más documentación y la resolución algorítmica, si bien hemos utilizado las instrucciones más adecuadas lo que se muestra en pantalla no es tan bonito como uno quisiera. Eso lo vamos a resolver en la variante 2 de este mismo caso. Espero que les sirva.